Continuando con el módulo de controlador de CDC, estudiemos el chopper reductor. Entonces el chopper reductor puede trabajar en dos formas de operación. La condición no continuada en donde la corriente pasa por cero durante el tiempo en el que la componente principal no conduce apagando el diodo de descarga libre. O puede trabajar en condición continuada. En este caso, la corriente no pasa por cero y se establece un régimen permanente que establece que satisface la ecuación de régimen permanente, es decir, que IDT es igual a IDT más un periodo. Entonces, la configuración del puente ya la hemos discutido en el tema anterior. Vamos a analizar el puente con carga RLE, una carga activa, si la componente principal conduce, sobre la carga aparece la tensión de la fuente. Si la componente principal está apagada, sobre la carga, el diodo de descarga, dio de descarga libre produce un cortocircuito. Ya habíamos comentado que este chopper es de primer cuadrante debido a que la tensión y corriente son positivas. Entonces veamos las formas de onda para la condición no continuada. Entonces tenemos que cuando conduce la componente principal de 0 a teón. Aparece sobre la carga la tensión de la fuente Posteriormente a que ésta se apaga Aparece el cortocircuito hasta tanto la corriente decrece a cero En ese momento la tensión sobre la carga corresponde a la fuente de tensión de corriente continua E Hasta que pase un nuevo periodo y vuelva a reencender el equipo En la figura de abajo podemos ver la corriente por cada componente En amarillo la componente principal, mientras que en violeta, se encuentra el diodo de descarga libre. Podemos ver cómo se van alternando la conducción en dos periodos, que es lo que se presenta en la gráfica. Las ecuaciones son bastante simples. Es la solución de un circuito rl en DC. Entonces tenemos que, para los tiempos entre 0 y T 1 y de T... Es de la forma B de C menos E sobre R, U que multiplica a 1 menos la exponencial de E a la menos T sobre Tau. Por ser un circuito con inductancia se debe mantener la corriente. Entonces debemos calcular la condición final de corriente que es evaluar la expresión 4 en T ohm. De esa manera obtenemos el valor de la corriente en T ohm, que vamos a llamarlo IA por comunidad. Que es lo que se expresa en la ecuación número 5. Es igual a bdc menos e sobre r, que multiplica a 1 menos e a la menos teon sobre tau. Para los tiempos entre teon y T beta, que es cuando apaga el diodo de descarga libre, tenemos la ecuación de corriente de un circuito RLE en cortocircuito. Si resolvemos con la condición inicial que encontramos en la expresión 5 vamos a tener que la corriente IDT es expresada en la ecuación número 6, en función de la condición inicial y de la fuente E sobre R. De la ecuación 6 podemos encontrar el tiempo de apagado cuando la ecuación se iguala a 0. Si hacemos esa igualación y despejamos, podemos encontrar el tiempo en el cual el diodo de descarga libre pasa la corriente por cero. lo tenemos en la ecuación número 7. T beta es igual a el, la constante de tiempo del neperiano de E a la teón sobre Tau que multiplica a 1 más BDC menos E sobre E. Que multiplica a 1 menos E a la menos teón sobre Tau. Efectivamente, la ecuación 7 queda sobre la fuente de tensión E debido a que la resistencia en la ecuación 6 por estar dividiendo en ambos términos al igualarla a 0, desaparece esta dependencia. La tensión media en este caso corresponde a B0 igual a BDC por delta, que es la razón de conducción, más e que multiplica a 1 menos T beta sobre tau. Es decir, 1 menos delta. ¿Qué pasa en la condición continuada? Igual que en todas las condiciones continuadas, cuando veamos el módulo de rectificación, vamos a tener una etapa transitoria y una etapa de régimen permanente. En régimen permanente, sabemos que IDT es igual a IDT más un periodo. Entonces, cuando el puente llega a régimen permanente la corriente queda acotada entre una corriente mínima y una corriente máxima tal como lo vemos en la gráfica si, si analizamos el régimen permanente vemos la figura que continúa donde se aplica la fuente e, la fuente DBC si la componente principal está encendida hasta teón y de teón a T el diodo de descarga libre en la gráfica de abajo podemos ver la corriente por cada componente, en naranja o, o en amarillo, mejor dicho, la componente del diodo principal y en violeta la del diodo de descarga libre. Resolviendo las ecuaciones del de circuito con condición inicial y en cero y en el periodo igual a y mínimo y en teón igual a y máximo, podemos obtener las expresiones de corriente para los intervalos de 0 a Teón y de Teón a T, que aparecen respectivamente en la ecuación número 11, entre 0 y Teón, es decir, cuando la componente principal está conduciendo, y de Teón a T cuando el diodo de descarga libre está conduciendo. De ese juego de ecuaciones que están en función de mínimo y máximo, podemos encontrar los valores de I mínimo y máximo en función de los parámetros del circuito, es decir, del valor de la fuente BDC, de la resistencia, del tiempo de conducción Teon y de la constante de tiempo L sobre R, tanto I mínimo como I máximo, como lo podemos ver en la lámina. La tensión media es directamente BDC, por la razón de conducción. Podemos definir el rizado delta I como la diferencia entre el máximo, menos y mínimo, entre 2. Y ese aparece en la ecuación 14 en función de los parámetros del circuito. Entonces con esto finalizamos el tema del chopper reductor. Vimos las dos condiciones de operación, tanto operación no continuada como operación continuada. Al igual que los rectificadores, se busca que el equipo trabaje en condición continuada, porque es la que produce mayor corriente media. Vimos las expresiones de corriente en ambos regímenes de operación. Vimos cómo calcular el tiempo de apagado en caso que estemos en condición no continuada, donde T beta debe ser menor que el periodo para estar en condición no continuada. En caso contrario, estamos trabajando en condición continuada. En condición continuada vimos cómo calcular y mínimo y máximo y las corrientes por cada componente. Con esto culminamos este tema y los invito a ver el siguiente tema correspondiente a Chopper Elevador. Gracias por su atención.